Esta grabación es para ti, con mucho amor de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 226. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. ¿Puedo abandonar este mundo completamente? Si así lo decido. No es la muerte la que hace esto posible sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí pues no he buscado ilusiones para reemplazar la verdad. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad ¿Puedo alcanzar el cielo? Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Amén.